Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a empezar una nueva temporada de, de charlas Lucas Lara, desgraciadamente en otro formato que el que estamos acostumbrados, que es vernos las caras todos en el, en el salón del centro. Esta vez pues, nos tenemos que ver las caras a través de, de una pantalla de ordenador o de un móvil o de una, o de una tableta. Eh, espero que a pesar de eso la, sigáis participando de manera tan apasionada como lo habéis hecho en los últimos años en nuestras eh, charlas públicas de, de astrofísica que reciben en nombre de, de Lucas Lara. ¿no? Hoy, bueno, pues hoy tenemos a un, can, a un conferenciante de lujo que está muy relacionado directamente con el premio Nobel concedido a, a Penrose, a, a Gensel y a Andrea Ghez. A las 5 de la tarde hemos tenido la oportunidad, eh, <risa> desgraciadamente a través de Zoom solo 100 personas, de, eh, de poder ver la charla de Andrea Ghez. Posteriormente ya se amplió, pero lógicamente aquellos que quisieran apuntarse no tuvieron la oportunidad. Se abrió una página en YouTube, y a partir de ahí sí ya se pudieron, eh, digamos, conectar mucho más, eh, muchas más personas que quisieron oír a la, a la premio Nobel. Como ya digo, hoy tenemos a Rainer Schedel y su tema va a ser, obviamente, el agujero negro central de la galaxia. Eh, en ese sentido, quiero decir que Rainer es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, él dirige un grupo de investigación que recibe precisamente el nombre de Centro Galáctico. Es una persona que la primera vez que vino aquí fue, si no recuerdo mal, en 2005. Y a partir de ahí ya, pues digamos, con una trayectoria muy diversa, pues logró estar en el instituto, crear su propio grupo y... Entre los colaboradores que tiene, tiene precisamente a, a la premio Nobel que nos ha hablado hoy, Andrea Guez, y su director de tesis fue el, el otro premiado justamente en esta ocasión, que es el, el profesor Gensel. Es decir, como veis está muy conectado y como él nos contará, no solamente está conectado porque colabore o no con esta persona, es que los trabajos que han dado, él ha participado activamente en algunos de los trabajos, digamos, que han sido citados como la causa fundamental para el, eh, la concesión del Premio Nobel a estas personas. Eh, pues sin más preaviso y solamente con un preaviso, por favor, eh, silenciar vuestros micrófonos. Y eh, las preguntas las intentaremos, si no somos demasiado, las haremos eh, pidiendo la, la mano. Hay una forma de pedir la mano aquí en Zoom y yo daría la palabra. Y si no, a través del chat, que veis que tenéis también un chat ahí para hacerlo. Pues Reiner, muchas gracias por eh, participar otra vez en las charlas Lucas Lara y por eh, venir en esta tarde que sé. Es una tarde en el que estás cansado después de haber organizado la charla de Andrea Guez y cuando quieras pues puedes empezar. Muy bien. Um, espero que me podáis escuchar todos. Muchísimas gracias, Emilio. Es siempre un placer estar aquí, asistir a las charlas Lucas Laras y escuchar tus palabras tan buenas sobre mi persona. Pues bienvenido a, a todos. Buenas tardes, o casi buenas noches, como estamos ya con los restaurantes que cierran temprano y semi-confinados. Esto casi ya parece un poco noche a las 7 de la tarde. Um, creo que parte de vosotros ya me habéis escuchado alguna vez. La última vez hablé sobre el cambio climático. Y hoy voy a un tema de mi investigación directamente, muy relacionado, como ha dicho Emilio, voy a empezar aquí a compartir la pantalla. Voy a hablaros de, los prem bueno, de, parte, de la parte experimental del premio Nobel de este año. Y como ha dicho Emilio, yo estaba muy cerca de todo esto. Estoy eh, una de las partes, uh, de los momentos decisivos de este trabajo del premio Nobel eh, ocurrió cuando yo tenía la, la suerte de ser estudiante de, de Reinhard Genzel. Y desde casi 10 años, esto empezó de hecho un poquito después de venir a Granada, estoy empezando, empecé a colaborar mucho con Andrea Gués, que también me ha ayudado a, a poder mandar estudiantes ahí a UCLA a estudiar con ella. Pues um, vamos a empezar, el premio Nobel en física de 2020, y eso el agujero negro de la vía láctea. Me, me ha hecho mucho gracia la, el cartel de anuncio, porque pareció que me hubieran dado el Nobel a mí, pero creo que esto no, no va a ocurrir tan fácilmente. Aquí tenéis los dos premiados. Estos son Andrea Guest, del University of California en Los Ángeles, y Reinhard Gensel, del Instituto Max Planck en Múnich, y también de la University of Berkeley, donde es profesor desde hace ya 30 o 40 años. Y estamos hablando aquí de, bueno, es que como todos sabéis, el premio Nobel se da como un máximo a tres personas y esto siempre da mucho lugar a polémica a quien se lo dan y sobre todo a quien no se lo dan. Por supuesto, hoy en día, eh, detrás, aparte de a lo mejor los teóricos, pero normalmente en, en las partes experimentales siempre hay equipos enormes detrás, en donde tanto Reinhardt como Andrea han trabajado con grandes equipos todo este trabajo se ha llevado a cabo durante 25 o 30 años. Entonces había docenas de investigadores, una muchedumbre de técnicos y de gente trabajando en los observatorios, que, que por supuesto muchas veces ni siquiera se mencionan en, en las publicaciones. Um, y bueno, y una competición a veces muy sana, a veces un poco fuerte y menos sana, pero siempre fructífero para los dos en el sentido de que creo que si solo uno de los dos grupos habría hecho lo que han hecho, eh, sería más difícil creerlo porque es más un tema fundamental en la ciencia, es la reproducibilidad eh, de resultados y aunque mm, a veces parezca la física de lo que os voy a, a contar hoy, eh, o, o el, el, el, el núcleo del experimento se puede resumir en, un, en una o dos frases y, y parece trivial a veces, o incluso alguien que sabe de física cuántica o que está muy metido en teoría va a decir pero esto es nada pero siempre son las ideas geniales y además esto del, del, del uh, el, el, los métodos experimentales han sido extremadamente complicados y yo no voy a hablar para no aburrir a nadie pero Andrea lo mencionó en su, en su charla y, y me gustó mucho cuando ella lo mencionó, es que durante años y años nosotros nos aburrimos con cosas como el marco de referencia. Cuando mides algo en el espacio, como se mueven cosas en el espacio, pues, ¿dónde fijas tu regla? Esto es el gran problema. Todo se mueve y, y es complicadísimo y todos son errores sistemáticos y bueno, supongo que los que hacen física de partículas saben que tienen que tunear mucho sus máquinas, y cuando alguien trabaja con un laboratorio natural, eh, observa la naturaleza, tiene el problema que la naturaleza es una cosa muy sucia, no es un laboratorio limpio. Pues vamos a empezar. ¿Qué es un agujero negro? Eh, aquí eh, os enseño una pancarta de una película que a mí me, me gusta mucho, me fascinó mucho de joven. Yo vi un chaval de 11 años, a lo mejor, el agujero negro, una película de Disney. No, de, no animada, no, no, no hay princesas, pero hay un agujero negro, hay investigadores. Uno de estos es, es uh, muy, muy ambicioso y quiere, y, y ha más o menos abducido, ha desaparecido algún día con un, una nave espacial enorme y, y quiere, y luego se, otros investigadores lo encuentran en el momento cuando quiere llevar esta nave a través de un agujero negro, y ahí vemos el agujero negro. Hay muchos robots muy guays, un poco, un poco raros, hombres en disfraces, y nada, y ahí tenemos este poder, el agujero negro que traga todo y que nos da mucho miedo y vamos a ver qué tal es la cosa. Pues lo del agujero negro no es una idea tan tan novedosa como a lo mejor si, eh, pensamos, siempre yo soy una persona que siempre enfatiza en la investigación, que casi todo que se hace se empieza por pieza, es que eh, los genios no suelen caer de la nada, los genios eh, cogen ideas de otros. Eh, creo que todos los, los premios nobel han cogido ideas de otros y los han seguido desarrollando como nosotros seguimos desarrollando lo que nuestros antecesores han hecho y lo que los después de nosotros van a hacer, pero cada vez refinamos nada más nuestras ideas. Pues los primeros eh, o, o de, los primer, de las primeras personas que consta, porque por supuesto tampoco tenemos información de todos, de las primeras personas que han tenido la idea de que un objeto podía ser invisible, es John Mitchell, de Gran Bretaña, y Pierre-Simon Laplace, de Francia. Creo que Pierre-Simon Laplace, el matemático, es mucho más conocido. Y ellos pensaron entonces, todavía era muy de moda la, la, el modelo de que la luz eran partículas como pequeñas balas de canón y ya se podía medir la velocidad de estos partículas, se sabía que eran muy veloces, pero también se sabía, bueno, la gravedad. Ya tenían la gravedad eh, en la formulación de Isaac Newton. Y pensaban, bueno, si tenemos un cuerpo, si lanzo una bala, una piedra al aire en la Tierra, eventualmente se frena, es más lenta y cae de vuelta. Y lo mismo puede pasar con uh, la luz. Si la, si la mando arriba, se pensaron, se hace más lenta, pensaron, eso no es exactamente lo que ocurre. Y ellos luego pensaban, bueno, entonces sube, uh, sube, si ahora tengo un cuerpo, una estrella muy, muy masiva, súper masiva, con muchísima, muchísima masa. En algún momento la luz se frena y cae de vuelta. Y cuando eso ocurre, tengo una estrella negra. Entonces, la negra es invisible, es que no se puede ver nada desde fuera. Esto es, esto es la idea de una estrella oscura. Pues vamos a mirar un poco más ahora la, el detalle de la gravedad. Ahora, en una, que incluso enseño una fórmula. Yo sé que eso no se debería hacer, pero prometo de ser, explicar todo tranquilamente. Pues, ¿qué pasa con la gravedad en, en, en la formulación según Newton? En nuestro sistema solar tenemos la Tierra que da vuelta al Sol. El Sol tiene una masa mucho más alta, millones de veces más alta que la Tierra, y la atrae con gran fuerza. De hecho, la fuerza de atracción es el, se multiplican las dos masas, la del Sol la de la Tierra, y se divide por el cuadrado de la distancia, que es R aquí. Eso significa que si me alejo dos veces, la fuerza es solo un cuarto. Por el otro lado, si me acerco a la mitad de la distancia, la fuerza es cuatro veces más grande. A una tercera distancia es nueve veces más grande. O sea, tengo dos, dos maneras de, de sentir una fuerza más grande la gravedad. Con más masa o estando más cerca del, del medio de la masa. Ahora la Tierra, por supuesto, no cae al Sol porque se mueve con 30 kilómetros por segundo con una velocidad que, que necesitamos para, para estar en ocho en, en segundos en Granada o en Sevilla. Yo estoy en Sevilla de momento. ¿Y qué pasa ahora si hacemos, si soy un superhéroe y comprimo el sol y lo hago más pequeño? Con mis fuerzas supernaturales, ahora comprimo el sol y el sol lo comprimo tanto que es pequeño y de hecho en algún momento va a desaparecer. Porque en algún momento toda la masa del Sol está concentrada en un punto tan pequeño que me puedo acercar tan cerca a este punto que ya la luz no puede escapar del Sol. Y tengo un agujero negro. Y el radio R aquí en, en rosa, esto es el llamado horizonte de sucesos. Y tengo un agujero negro. No porque tengo una cosa que traga todo o porque es enormemente grande o lo que sea. No, es que simplemente porque es muy, muy tenso. Es muy denso, cuando es muy denso me puedo acercar mucho, la distancia se hace muy pequeña y entonces a pequeña distancia la fuerza es tan grande que tengo un agujero negro. Ahora tenemos dos, uh, dos uh, señores, dos científicos importantes al principio del, del siglo XX, que es Albert Einstein, que desarrolla su teoría de la relatividad especial primero y luego de la general y la Relatividad General describe cómo actúa la gravedad. Y va mucho más allá de Newton, porque la gente se ha dado cuenta cómo lo describió Newton no funciona. Es que, de hecho, Einstein describe la gravedad no como una fuerza, pero como geometría. Lo que hacen los cuerpos en la geometría del espacio-tiempo. Y Karl Schwarzschild era el primero que, se dio, que, que exploró la solución de tener un agujero negro, una, una singularidad, una masa infinita. Ahora esto es a lo mejor la parte más, más abstracta de mi charla y me voy a tomar un poco de tiempo para explicarlo. Ahora vamos a explicar un poco cómo es un agujero negro en el sentido de Einstein y no en el sentido de Newton. Lo hemos visto en el sentido de Newton. Si tengo una masa muy pequeña, la fuerza a una pequeña distancia es tan grande que, que ya no me puedo escapar. Y la luz tiene 300.000 kilómetros por segundo es la máxima velocidad en el universo y tampoco se puede escapar cuando es suficientemente cerca y, y, y, se, y, y la, la velocidad necesaria para escapar se supera esta velocidad de la luz. Pues, ¿qué pasa ahora eh, si nos vamos a la relatividad general, en términos relativamente sencillas Nos vamos a... Ok, tenemos tres dimensiones espaciales, la, ahora nos vamos a olvidar de dos de estas dimensiones y solo pensamos que nos movemos en una dimensión, nos fijamos en el dibujo de arriba, nos podemos mover a la derecha y a la izquierda, y hacia arriba en vertical es el flujo del tiempo, es la otra dimensión que estamos mirando. El tiempo es una dimensión como el espacio, solo con la diferencia que... So, que según nuestra experiencia, solo nos podemos mover en una dirección con el tiempo y de hecho no podemos acelerar o frenar fácilmente el flujo del tiempo, por lo menos no en nuestras vidas cotidianas. Entonces, si, si nos movemos en este espacio con la velocidad de la luz a la derecha o izquierda, tenemos estas flechas que marcan cómo cualquier objeto físico puede moverse dentro de este espacio-tiempo en un tiempo dado. Eh, aquí tenemos la luz. Y todos los otros cuerpos más masivos que la luz, todos los cuerpos con masa se pueden mover entre estas dos flechas. Esto es la situación cuando estamos muy, muy lejos de una masa o de un agujero negro, como tenemos aquí, con su horizonte suceso. Ahora, cuando nos acercamos a una masa, por ejemplo a nuestro agujero negro aquí a la derecha, lo que pasa es todavía nos podemos mover a la derecha y a la izquierda, pero como vemos... A la derecha en un tiempo dado nos podemos mover más lejos que a la izquierda. Cuando nos queremos alejar del agujero negro, no avanzamos tanto tanta distancia en el mismo tiempo que como cuando vamos hacia el agujero negro. Y esto es porque ya se está se está cambiando la forma, ya no es llana el espacio-tiempo, ya ya tiene una curvatura, ya, ya ya algo raro pasa con esta geometría. Y ahora cuando entramos dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro, lo que pasa todas estas flechas van hacia la derecha, van hacia el centro del agujero negro, van hacia la singularidad donde está concentrada toda la masa. Y, y esto es porque la misma geometría del espacio-tiempo cambia. Entonces el, el espacio dentro del agujero negro se convierte calitativamente en tiempo. Normalmente el tiempo es la única dimensión en la que solo nos podemos mover en una dirección. Pues en un agujero negro, el espacio adquiere propiedad de tiempo. Solo nos podemos mover en una dirección del espacio. Da igual si tenemos el cohete más poderoso del mundo. De por favor, ¿Se puede apagar los micrófonos, por favor? Entonces, en el, en el horizonte de sucesos dentro, solo se puede mover en una dirección. Este es un agujero negro en palabras muy sencillas, según Einstein. Bueno, para aclarar, un agujero negro no es un agujero negro. Es, de hecho, un cuerpo ultra compacto. Es masa que comprimo tanto hasta que adquiere un horizonte de sucesos. Luego ya no sé qué pasa dentro. Puede ser que la, la teoría clásica dice que es una singularidad y, y de hecho el otro premio Nobel, Roger Penrose, el teórico Einstein, ha demostrado que sí se puede formar un tal agujero negro. Eh, términos más antiguos para agujeros negros son estrella congelada o estrella oscura, o también más complicado, un objeto gravitatoriamente colapsado. Entonces, la teoría de la relatividad general nos dice que la masa de un agujero negro es concentrada en un solo punto, la llamada singularidad, que es infinitamente pequeña y densa, y de hecho en las fórmulas luego aparece, eh, los, los valores se van al infinito y tenemos un problema, ahí se rompe la teoría, y de hecho tenemos otro problema cuando miramos la física cuántica, el otro gran logro teórico de la física del siglo XX, eh, y también extremadamente bien comprobada, Ahí tenemos el problema, si algo se hace infinitamente pequeño, entonces tiene una energía infinita. Y eso, por supuesto, es una contradicción enorme eh, entre la relatividad general y la física cuántica. Ahí tenemos un problema y sabemos que claramente no funcionan nuestras teorías. Una de las dos, o probablemente las dos, no están exactamente correctas, son, simplemente son, son aproximaciones, es una cosa normal en la ciencia, es que trabajamos por la aproximación, Nosotros no somos seres súper inteligentes, damos pequeños pasos adelante y de hecho a los físicos o a los, a los científicos en general nos gustan bastante las contradicciones. Es muy satisfaciente cuando un puzzle se resuelva, pero también cuando no encaja una pieza, es, eso es el momento de verdad cuando se hace eh, progreso. Y bueno, y nos gustan los agujeros negros. Entonces vamos a ver... ¿Se pueden formar estos objetos? Roger Penrose ha dicho sí, estos se pueden formar teóricamente, pero sí, sí, si meto muchas rocas en una pila, en algún momento tiene tanta masa que va a colapsar y este colapso sí, efectivamente va a ocurrir. Um, en, uh, en la vida real, o sea, en el universo real, los agujeros negros estelares se forman um, por la, el colapso de estrellas, de estrellas mucho más masivas que el Sol, eh, como bueno, las, las estrellas son densas bolas de plasma y, y su misma gravedad los quiere contraer en un punto. La única razón por qué no colapsan es que en su interior, durante sus vidas, eh, hay, ocurre fusión nuclear. Esto crea mucha, libera mucha energía, radiación electromagnética, presión, calor, eh, y esto estabiliza la estrella. Pero, por supuesto, una vez que ya la fusión nuclear ya se apaga porque ya no hay más hidrógeno o otros elementos que se pueden fusionar, en este momento esta estrella masiva puede colapsar y se puede formar un agujero negro. Esto es una descripción muy sencilla, por supuesto, no ocurre en todos los en todos, en todos tipos de estrellas, pero algunas, y también sabemos de la, que por observación que estos o objetos, o objetos muy parecidos a agujeros negros estelares existen y de hecho con simples cálculos sabemos que cientos de millones de estos objetos existen solamente en la bio Láctea. Luego hay los otros, estos agujeros negros estelares de hecho fueron predichos teóricamente. Luego hay otros bichos que son los agujeros negros supermasivos y estos de hecho no se imaginaron teóricamente se descubrieron las observaciones. Y son agujeros negros que tienen millones o miles de millones de masas solares. Y como estos, sobre el origen de estos agujeros negros, hay hipótesis diversas, pero todavía no está del todo claro desde dónde vienen. Pues, ¿dónde están los agujeros negros supermasivos? Ahora nos vamos a dedicar a estos. Si miramos al cosmos, tenemos una multitud de galaxias. Y de hecho... Hoy en día sabemos que casi todas, sobre todo las que tienen como un, un llamado bulbo en su medio, contienen agujeros negros. Y esto en parte, se sabe, creo que las primeras observaciones fueron en radio, cuando los radioastrónomos en los 60 descubrieron que, algunos, que, que algunas galaxias tienen unos, unos chorros que se mueven a velocidades casi de la luz, con enormes fuerzas, por cientos de miles de años luz, y, y las energías involucradas en lanzar estos chorros eran simplemente inimaginables. Luego se detectó los llamados núcleos activos de galaxia o los cuásares, que eran puntos de luz que parecían estrellas, pero al medir su distancia se dieron cuenta los astrónomos que, que esto es, brilla tanto como una galaxia entera. Y además eh, se dieron cuenta que la fusión nuclear, lo que normalmente ilumina el universo, no no funciona en este caso. Debe ser procesos mucho más energéticos y lo único que al final podía funcionar era que material, gas o de hecho plasma, está tragado por un agujero negro supermasivo. Esto es una manera muy eficiente de crear radiación electromagnética. Y aquí tenemos M87 con su chorro en el, dentro, en el centro y luego también la famosa imagen del horizonte de, de Telescopio de Horizonte Sucesos que se publicó hace ya casi dos años, esta primera sombra de un agujero negro. Pues después de descubrir estos, estos agujeros negros activos, la siguiente pregunta era ¿cómo podemos demostrar de verdad estos son agujeros negros. Probablemente lo son, pero ¿cómo lo medimos? Y también hay agujeros negros de verdad en galaxias cercanas que no son activas, si han, si fueron activos en el pasado. Y de hecho, cuanto más miramos al pasado en la historia del cosmos, más núcleos activos vemos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están todos estos agujeros negros superactivos. activos ahora? ¿Están en estado dormido en las galaxias que tenemos? Pues ahí entra el centro de la Vía Láctea. Como sabemos, la Vía Láctea es la galaxia en la que vivimos. Aquí tenemos una, una muy bonita desde el Cerro Chafrantón en Chile. La vemos desde dentro. No solo vemos estrellas, vemos muchas nubes de polvo y gas. Y de hecho esto es un gran problema. Vamos a hablar de esto en un momento. Y nuestra galaxia es 100 veces más cercana al centro de nuestra galaxia, que es aquí es 100 veces más cercano a la Tierra que incluso el núcleo de la galaxia de Andrómeda, que es la más cercana galaxia que es, es parecida a la Vía Láctea, y es mil veces más cercano que el, el, el próximo núcleo activo, en NGC 1068. Entonces, obviamente, es el mejor lugar o, o es, eh, donde mirar, por, donde con más detalle podemos observar. Y el centro de la Vía Láctea, como ya podemos ver en la imagen anterior, está detrás de nubes de polvo y gas. No se puede ver en el óptico. Fue detectado justo hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y, y después he estudiado después de la Segunda Guerra Mundial en ondas radio. Eh, la Segunda Guerra Mundial dio mucho desarrollo de antena radio por el tema del radar, por supuesto. Y bueno, se detectó una fuerte fuente que, que, se, que subía y, y se ponía cada 23 horas, 4 minutos. Eso es el, el tiempo sideral y, y se, pronto se dieron cuenta que esto era una fuente radio en la constelación Sagitario Y luego, cuando se empezó a estudiar esto después de la Segunda Guerra Mundial, entonces con mejores telescopios se detectaron varias fuentes que se veía, podía ver que no es solo una, se, y se daba nombres a estas cosas: la fuente Sagitario A, B, C, luego aún mejores telescopios B1, B2, Sagitario C. Y ahora, si miramos Sagitario A, esto ya es con un telescopio, el, el Very Large Array, que son 27 telescopios radio en un llamado interferómetro de 27 kilómetros de diámetro en, en New Mexico. Y esto es Sagitario A. A ahora y Sagitario A vemos son dos cosas: es como una, una, un, un, un, un ¿cómo se dice? Un shell, un, un, un, un cascarón como de una antigua supernova que se llama Sagitario A este, y esto es espiral que se llama Sagitario A oeste, o mini espiral a veces. Y dentro de esto, en el año 74, con la técnica de, de conectar dos telescopios a kilómetros de distancia, detectaron um, esta fuente. Esto es un objeto puntual. De hecho, con, con medidas que se sacaron una, en las décadas después, se, se, se midió que esto tenía apenas el diámetro de la órbita de la Tierra. Era claramente una, una fuente que no era una estrella y por eso, curiosamente, y lo acabo de aprender en la charla de, de Andrea Ghees, ahora mismo, hace dos horas, la estrellita que tenemos, esta fuente se llamó Sagitario A estrella, y la estrella, el asterisco, de hecho, viene por, para indicar un estado excitado, como en la física de partículas. Y entonces, Sagitario A estrella, la estrellita quiere decir que no es una estrella, es un poco confuso, descaradamente. Y se detectó esto, se sabía que en una fuente llamada no térmica, donde hay, hay electrones acelerados a la velocidad de la luz dentro de campos magnéticos, esto es típico lo que se espera en objetos muy compactos, que no son estrellas, y como además se veía, que se sabía entonces que era dentro de pocos años luz del centro de la galaxia, inmediatamente la pregunta era si esto era el agujero o la manifestación, o una de las manifestaciones relacionada con el agujero negro central de la Vía Láctea. Entonces, ¿es un agujero negro o no? Esto era la gran pregunta que la gente se preguntaba durante décadas, y, y el gran reto era cómo, cómo medirlo. Es, es muy simple. Es que para demostrar que algo es un agujero negro hay que, eh, o, o algo parecido al agujero negro, hay que demostrar que hay tanta masa comprimida en tan poco espacio que se puede excluir cualquier hipótesis alternativa, cualquier eh, explicación alternativa. ¿Suena muy fácil? Pues como se hace en astronomía, se miden las masas por su efecto en no, otras masas. Y es particularmente fácil cuando la diferencia entre las dos masas es muy alta. Por ejemplo, la Luna tiene mucho menos masa que la Tierra, entonces por la órbita de la Luna, por su distancia y por el hecho que necesita 28 días para dar una vuelta a la Tierra, se puede medir la masa de la Tierra con bastante alta fiabilidad. Y de la órbita de la Tierra, en un año alrededor del Sol, que está a 150 millones de kilómetros, podemos medir la masa del Sol. Entonces, si pensamos que tenemos un agujero negro supermasivo de millones de masas solares, lo normal es usar las estrellas, que tienen masas de una masa solar aproximadamente, podemos usar las estrellas mismas como partículas para medir la masa de Sagitario a estrella. Antes de poder hacer esto, hay que superar algunas dificultades y toda la investigación de, de, de Reinhard Gens y Andrea Geis, la verdad es que estaba la mayoría de la administración en, enfocada en estas dificultades que han sido tremendas. Es que, no, es que parece todo muy trivial en una charla así, pero son técnicamente muy, muy difíciles las cosas. A, primero vamos a empezar uno de los problemas era si aquí es mi imagen con telescopio radio ahí veo claramente ah, un poco de cosas difusas, esto es gas ionizado y una fuente puntual, no veo nada más. En el infrarrojo esto es mi centro galáctico y mi imagen radio es equivalente a, a una región así en este cuadro pequeño verde, que apenas es, es la centésima parte de esta imagen, por ejemplo. ¿Dónde está Sagitario? A Estrella. ¿Dónde está? Este es el primer problema. Eso fue resuelto con la ayuda de los radioastrónomos trabajando junto con los astrónomos infrarrojos. Y... Hay unas estrellas, los llamados máseres, en este caso de, de, de óxido de silicio, que son estrellas gigantes que emiten emisión de máser, es como un láser, pero en microondas. Y estas estrellas se pueden detectar tanto en la luz visible infrarroja como con telescopio radio y, como, y con tele, conectando telescopios que están miles de kilómetros aparte, que se puede hacer fácilmente en radioastronomía, se puede medir su posición con extremadamente con extrema precisión y gracias a estas observaciones, entonces como Sagitario a Estrella también se ve en radio muy bien, sabemos dónde está Sagitario a Estrella. Está en algún punto aquí y la primera sorpresa era no se ve nada. En radio se ve algo, en infrarrojo a primera vista no se veía nada. Y por supuesto directamente a gente dijeron eso no puede ser un agujero negro masivo, un agujero negro masivo traga mucha masa, siempre hay gas por ahí, hay muchas estrellas, hay vientos estelares. No puede ser que es un agujero negro masivo si es tan débil. Segundo problema, ya he hablado mucho de infrarrojo. El otro problema es que no podemos ver el centro de la Vía Láctea fácilmente. Aquí tengo el espectro visible de 0,38 a 0,74 micrómetros, el arco iris aquí a la izquierda. Aquí tengo, y mi escala aquí abajo va hacia 2,2 micras en el infrarrojo, o sea, más allá del rojo, una, una radiación electromagnética un poco más débil que la luz visible. La imagen aquí del, del, del Digitized Sky Survey que pueden ver aquí, esa es en la luz roja, en un filtro que es justo ahí donde apenas ya no podemos percibir nada con nuestros ojos y no vemos nada. Todo lo que vemos aquí... No es el centro galáctico, es todo en, en, en el primer plano. Ahora, esta flecha, aquí estamos a 1,3 micras, tampoco vemos mucho. Si vamos a 1,7 micras, todavía vemos muchas nubes oscuras, vemos ya una región un poco más brillante y solo a 2,2 es obvio que ahí hay una cosa, eso es el, es el llamado cúmulo nuclear de la Vía Láctea. Por fin, es obvio que aquí hay algo especial, que es, ahí está el centro de la Vía Láctea. Y antes, esta tecnología para hacer estas, estas imágenes, aquí es la, el lugar de Sagitario Estrella, estas imágenes a, a, a escalas grandes solo se pueden hacer esos 80 en el infrarrojo, los detectores grandes. Eh, el primer, uno de los primeros telescopios con detector infrarrojo era el, Hubble, el, el telescopio espacial Hubble, que tenía un detector de 256 por 256 píxeles. Eso es absolutamente nada en píxeles, cualquier de cualquier, estos móviles tenía, tenía no sé cuántos mega, cuántos millones de píxeles, pero bueno, los detectores infrarrojos son complicados, se desarrollaron en los años 80 y 90 del, año pas del, del siglo pasado y solo con esto se podía observar el centro galáctico, las estrellas en el centro galáctico. Otro problema es la gran densidad de estrellas que tenemos en el centro galáctico. Aquí vemos una imagen con casi lo mejor que podemos hacer, con uno de los mejores telescopios, el Very Large Telescope, de 8 metros en, en Chile, de, del Observatorio Europeo Austral. Y eh, aquí vemos esta flecha, aquí nos indica 25 segundos de arco. Esto es un tercio aproximadamente de lo que... Del, del, del nivel de detalle que podemos ver con un ojo humano, que es más o menos un minuto de arco. Y la típica resolución que tenemos cuando miramos con un telescopio a través de la atmósfera terrestre, tenemos el problema que la atmósfera terrestre tiene viento, tiene, paquete, tiene capas de aire con temperatura distinta, con índice de refracción distinta y todo se mueve. Y esto nos limita la nitidez con la que podemos ver a un círculo, como lo indico aquí en azul, donde ya tenemos decenas, docenas de estrellas en el centro galáctico. Eh, siempre lo comparo, por ejemplo, cuando estamos en una piscina, nos, nos ponemos debajo en la piscina, en el fondo, intentamos mirar cosas fuera de la piscina, eh, la imagen es muy borrosa. Y para superar este problema, se ha tenido que desarrollar eh, técnicas computacionales eh, una, una técnica era simplemente, esto es coger fotografías con muy poco tiempo, como 10 por segundo, que es lo que ven aquí. Esto es una estrella. Y eso es como es una estrella visto con pequeñas exposiciones en un décimo de segundo en el infrarrojo. Y vemos que no parece un punto igual, es que es una nube de puntos que se mueve todo el rato. Y por eso vemos todo borroso si hacemos un... Si sí, sí, sí. ya hacemos una imagen de varios segundos de duración a través de la atmósfera, es todo borroso. Lo que se puede hacer es coger estas imágenes cortas y luego en el ordenador reconstruir imágenes más nítidas. La segunda posibilidad, esta vino después, es lo que se llama la óptica adaptativa. Lo primero es speckle imaging, el segundo óptica adaptativa. Si sí, luego la, el, la luz pasa por la atmósfera y se distorsiona la frente de onda de la luz y tenemos una imagen borrosa, lo que hace la óptica adaptativa, dicho muy sencillamente, medir cómo está distorsionado esto, usar un espejo muy fino, deformable, que se deforma como 100 veces por segundo y que hace más o menos lo contrario de lo que hace la atmósfera y nos da una imagen nítida otra vez. Esto se ve así en acción. Ahora esta película, que va en un bucle, demuestra primero muchas muchas cortas exposiciones en un telescopio de 8 metros de la estrella TETAU, que es una estrella triple primero vemos lo que hace la atmósfera y luego se enciende la óptica adaptativa y vemos que es una, eh, una estrella triple y con esta tecnología se puede ver todo distinto, esto es el centro galáctico visto por la atmósfera terrestre bajo condiciones fantásticas y ahora cuando enciendo la óptica adaptativa se ve así o, o, o sea que veo miles de estrellas en vez de solo cientos. Y además puedo separar una estrella de la otra y puedo medir exactamente dónde están. Y esto es lo decisivo. solo puedo Cuando puedo medir dónde es una estrella, puedo medir cómo se mueve. Y tengo que medir esto con altísima precisión. Entonces este experimento se llevó a cabo en telescopios en Chile por parte del, del equipo europeo. Por ejemplo, aquí el Cerro Paranal en Chile. Son cuatro telescopios de ocho metros, se usó uno de estos. Aquí vemos el entorno. Esto es otro investigador famoso que, no, que tam también debería tener una parte del Nobel. Esto es Andreas Eckert de la Universidad de Colonia. Otra colega, Jihan multaca Esto es así el desierto, parece Marte. Esto es como se observa hoy en día. Aquí estamos dentro de un edificio que está al lado de estos telescopios, Andreas Eckert. La astrónoma de soporte, este es Leo Meyer un antiguo colega, esto soy yo ahí observando, ahí está el centro galáctico. Esta es otra imagen, esto es Thomas Ott, que me ayudó al principio de mi tesis. Esto es el telescopio de, de William M. Keck en, en Hawaii, este es el observatorio que usó el equipo americano. Y bueno, se empezó a media dos, al principio de media dos de los años 90, Habría, había que construir nuevas cámaras que podían coger imágenes infrarrojas con, a poco, con corta uh, con corto tiempo de exposición construirlas o en el caso de Guess, ellos uh, um, reconfiguraron la cámara que ya tenían y se podía hacer las primeras imágenes bastante borrosas pero ya con muy alta resolución angular y ya vemos aquí el entorno el, agujero negro. Esto era un poco cutre. Si lo comparamos con lo que vemos hoy en día, es así, con las tecnologías que, que han dado un salto brutal desde entonces. Y si comparamos ahora, lo que, lo que hicieron los equipos ahora era hacer al principio de imágenes solo una vez cada año o dos veces cada año y ver si se mueve algo. Aquí vemos una imagen del año 2003 y una imagen del año 2012. A la derecha, a primera vista, no vemos directamente, eh, que, bueno, es que parecen iguales. Si miramos, un, si nos fijamos un poco más en esta región, vemos que algo ha movido y si superponemos las imágenes ahora entre 2003 y 2011, efectivamente vemos que las esteas se mueven. Y de hecho, cuando más cerca estamos al 00 cero, cero cuanto, tanto más rápido se mueven. Esto es muy trivial aquí, pero es un trabajo enorme que, ha, que muchos, muchas personas han invertido muchos años de trabajo en, en asegurarnos que podemos medir con precisión cómo se mueven estas estrellas. No es solo tener el instrumento y medir la posición relativa, es como he dicho también, es tener un marco de referencia. Si todo se mueve, Aquí tengo A, ah, 0, 2, 4, pero en el espacio no lo tengo visto, ha sido un trabajo tremendo y sigue siendo uno de los grandes problemas del marco de referencia. Ahora, si saco una imagen cada año, puedo dividir las posiciones, el cambio de posición por el tiempo y tengo la velocidad de las estrellas. Esto es lo que pasó a mediados de los... Bueno, ya hacia finales de los 90 y aquí cada flecha en esta imagen nos indica por su longitud, la rapidez de un objeto y por su dirección donde se mueve. Y vemos que aquí, en medio de la imagen, las estrellas son mucho más rápido que aquí, al borde. Y efectivamente, esto es donde está la Estrella, nuestra fuente radio, que sospechamos es un agujero negro. Y efectivamente se veía, además, que el aumento de la velocidad es igual como el Sistema Solar. Sigue una ley de Kepler, como una masa muy, muy compacta, puntual. Pues entra la estrella S2, SO2, que era una de estas estrellas muy brillantes cerca de la agujera negra. De hecho, es esta estrella, si ven mi flecha. Y ahora nos fijamos en esta pequeña región en el año 2002. Esta estrella hacía mucha gente muy feliz, entre otros un estudiante de tesis que estaba ya en su tercer año y muy desesperado. Este era yo. Um, en mayo 2002, vemos aquí, la Cruz Verde nos dice dónde está Hasagitar la Esta es la Estella S2. En septiembre la Estella S2 es aquí. En los años anteriores se había movido aquí y esperamos verlo aquí en septiembre, pero no aquí. Pues nos dimos cuenta, la primera persona en darse cuenta era Thomas Ott, de hecho, um, que había dado la vuelta. Esto es el primer punto, 2002, no, 1992, luego los años 90, el año 2000, 2001, 2002, había dado la vuelta la estrella y se podía medir, esto es el año 2013 ya, y podíamos medir una órbita completa kepleriana. Aquí la vemos con más detalle, los puntos de medida, la órbita, eh, eso lo, ese trabajo lo hice yo como, como estudiante de tesis entonces con Reinhardt, y esto es nada más que las leyes de Kepler que he usado, luego... Mucho trabajo en detalle, pero la física fundamental es una ley de Kepler. No es nada más complicado que una ley de Kepler que nos dice que el foco de esta órbita coincide con esta cruz, que es más o menos el error de, de donde sabemos debe estar la fuente A estrella. Coincide muy bien. Deben ser cuatro millones de masas solares y la estrella se ha acercado, y esto es importantísimo, a solo 16 horas luz de A estrella o son tres veces la distancia del Sol a Neptuno, o sea, el, el sistema solar cabe en este pequeño circulito. Bueno, muchas gracias, Johannes Kepler, es que le habría dado mucha alegría, creo, saber que, que 400 años después de, sus, de su descrimento de, las, de los movimientos planetarios, esto se aplica al centro galáctico. Pues con esto podemos pensar lo que puede ser. Tenemos cuatro millones de masas solares en un volumen que es más o menos como el sistema solar. Si esto fueran cuatro millones de soles, sería una cosa muy brillante. Efectivamente no lo puede ser. Si sería un cúmulo muy denso de objetos que se mueven, por ejemplo, estrellas, de neutrones, agujeros negros estelares, manzanas, rocas, chocolatinas, cualquier cosa no sería estable, colapsaría directamente a un agujero negro o evaporaría. Y de, de hecho, dentro de muy poco tiempo, esto era lo más importante para los físicos, sabiendo que, que no hay ninguna configuración estable que nos puede dar tanta masa en tan poco volumen. Además, cualquier cosa que tiene una superficie, como si tengo una roca masiva ahí, o muchas rocas masivas, o estrellas de neutrones, Cualquier objeto ahí con 4 mil masas solares sería muy brillante porque ahí hay vientos estelares, no es vacío el espacio y, y, y cualquier gas cae en estos objetos y choca en la superficie de la calienta y sería extremadamente brillante. Eso es un, un argumento muy importante porque tiene que, para que tenga que tener un horizonte de sucesos. Luego, la radiointerferometría además nos dijo que no solo... Debe haber 4 millones de masas solares dentro de una cosa apenas más grande el sistema solar, pero nos dice que 10% de esta masa, como mínimo 400.000 masas solares, deben estar dentro de un volumen que es más pequeño de la órbita terrestre. Y esto hace el problema de una estabilidad aún más grande. O sea cual sea, es que la cosa colapsaría. Y además sabemos, si no tendría su horizonte sucesos, sería muy brillante. Y, y no hay ninguna hipótesis de momento que puede explicar las observaciones alternativas a un agujero negro masivo. Había los físicos de partículas que vinieron con la bola de fermiones y otras cosas, pero todo está excluido por las medidas. Esta película me encanta, me la he bajado de, de la página web de los colaboradores. Uh, a ver. Ay, ¿por qué no funciona? Ahora. Esta es una película de imágenes reales, otra vez, y vemos cómo la estrella SO2 da su vuelta. Este es el grupo de Andrea Ghez. Y más tarde, también se ha medido la, la velocidad radial de las estrellas, se ha podido medir con precisión la distancia del agujero negro. Hoy en día sabemos ya de docenas de órbitas de estrellas, de hecho ya se saben mínimo dos, sino tres o cuatro objetos que... Tienen un una tiempo de órbita menos, no 16 años como es 2 pero como tipo 10 años y se acercan aún más al agujero negro central de la galaxia. Y ahora sabiendo que hay un agujero negro ahí, los grupos, lo siguiente por supuesto es ver uh, si se puede hacer, hacer la hora física detallada, hacer test de la relatividad general. Si de verdad cerca de un agujero negro el espacio-tiempo se comporta tal como lo predice nuestra teoría. Y para esto se prepararon, los, los equipos tenían 16 años para el primer test para prepararse. Eh, en el año 2018, S2 o SO2, como lo llaman los americanos, volvió a su acercamiento al agujero negro masivo. Los equipos ahora eran muy experimentados con sus técnicas experimentales. Tenían mejores ordenadores, mejores algoritmos más instrumentos avanzados, y querían hacer el primer test de la relatividad general y tenían éxito. Ah, bueno, porque qué estoy enseñando esto? Perdón, este, este slide... ¡Ah, sí! Ahora, lo que querían ver, cuando ese 2 se acerca al agujero negro, se baja en el pozo de potencial, se acerca mucho al agujero negro, y la relatividad general dice que entonces los relojes deberían ir más lentos en esta estrella, SO2. Eso significa que la luz que medimos debería ser más roja. Y la otra cosa es que además se mueve con casi 3% de la velocidad de la luz en este momento. Eso de la relatividad especial también nos dice que debe haber un corrimiento rojo de su luz. Era un experimento tremendamente difícil. De hecho, un año antes de hacer el experimento, todavía había mucha gente que pensaba que no se podía hacer. Y, pero se hizo, los dos equipos eran exitosos y medían este efecto, que es el llamado principio de equivalencia de la relatividad general. Y tenían éxito, lo podían comprobar con alta precisión, dos uh, equipos. Y esto ha sido el primer test. El siguiente paso ahora es medir lo que se llama la precesión de la órbita. Eso es lo que hace Mercurio también alrededor del Sol. La elipse no se cierra exactamente. Y los colegas, de los alemanes piensan que ya han medido este efecto, que en vez de usar solo un telescopio, hacen un interferómetro y tienen, conectan uh, dos telescopios para tener una línea de base como 100 metros y sacan unas unas medidas 100 veces más precisas y de hecho ellos piensan que han ya publicado que sus medidas dicen que no solo es aquí, bueno, es cerca del agujero negro miden la, uh, un e efecto relativista, ya al alejarse la del de este agujero negro ven que la elipse no se cierra, pero no uh, tiene una precesión um, Lograda, y esto es otra predicción de la relatividad este, eh, general y esto es lo que observa el equipo Reinhard Gensel. Por supuesto, aquí todavía a mí, o, o sí, si preguntamos a otro equipo diría, esto está todo súper preciso, pero todavía hay que curar a lo mejor a los sistemáticos porque como he dicho... Aquí ya entramos en ultraprecisiones y si tengo el, el instrumento más preciso del mundo, el gran problema es siempre eh, si tengo mis sistemáticas bien y, y podemos... Y la verdad, el problema en el centro galáctico muchas veces ha sido que hemos subestimado, que hemos pensado las cosas son demasiado fáciles, hemos subestimado los errores sistemáticos. Entonces todavía hay que ver qué va a pasar, si, si esto es exactamente así o, o si el otro equipo... Um, tiene otros resultados, como siempre es muy importante tener dos equipos trabajando en esto. Pues aquí creo que ya me voy acercando al final, es un trabajo tremendo, es que creo que para algunas personas a lo mejor les parece sencillo comparado con, con, con ondas gravitacionales, con física cuántica, es un trabajo tremendo experimental y creo que además es precioso en su sencillez, de hecho. Y además abre una ventana al universo completamente nueva. No he hablado de muchas, muchas de las sorpresas que ha dado la investigación del centro galáctico. Ahí pasan cosas muy raras, como las estrellas cerca del agujero negro central no son en absoluto como lo que pensamos. Son muy jóvenes. Esto es lo que amo, es el paradoja, el paradojón de la juventud. De todos modos, ahora ya debo terminar la charla. Darle gracias nuevamente a mi hora, enhorabuena a los dos investigadores, a los dos galardonados y, y sus equipos. Y muchas gracias a, a todas las personas que han atendido a mi charla. Pues eh, muchísimas gracias, reiner Voy a hacer yo un, un aplauso, aunque solamente sea de una persona, para dártela. Pero eh, me ha encantado, creo que lo has organizado muy bien y que todos hemos tenido la, la posibilidad de enterarnos bien o por lo menos de enterarnos mucho mejor de por qué a estas dos personas, por qué a los grupos de investigación de estas dos personas, digamos, representados por ellas, le ha sido concedido el premio Nobel. Eh, mi idea es que eh, quien quiera hacer una pregunta, quizás la chatee, haga un chat, uh, lo ponga por el chat, y yo se la pregunto directamente. Antes de que, eh, como ya hemos visto que somos del orden de 80 personas, quizás el, el dar la palabra a, un, a unos y a otros puede ser bastante, bastante más complicado. Así que si veis en vuestra, eh, en vuestra línea final de, de la pantalla de, de, de este Zoom pone chatear, pues ahí podéis hacer una, una pregunta y... Bueno, por ahora lo que tenemos son enhorabuenas a Reiners, de algunos de los eh, colegas. He y... tenido mucha suerte de estar en este experimento. Sí. Muy bien. Bueno, Reiner, yo voy a hacer la, la primera pregunta. Eh, yo conozco un poco lo que, lo que tú haces, de, sobre todo relacionado con eh, ese grupo de estrellas, los cúmulos de estrellas que están en en la vecindad de Sagitario A y en esa zona determinada, pero si dejamos ahora aparte el estudio de la población estelar en la vecindad de, del agujero negro central, ¿cuál crees tú que es el, porque te digo eso porque yo sé que ese es tu problema, ¿cuál, es, ¿cuál crees tú que es el siguiente problema en relación con la teoría de la relatividad o en relación con un mejor conocimiento de la naturaleza de un agujero negro? Pues yo creo que lo más importante de momento es seguir con, con uh, investigando la, la relatividad general. Esto nos va a mantenernos uh, ocupados durante décadas, creo. Um, también porque la instrumentación mejora tanto que creo que vamos a... A lo mejor nos sorprendemos lo que vamos a poder medir en 10 años. El horizonte de sucesos de los radioastrónomos está, supongo, a punto de también demostrarnos resultados de Sagitario a Estrella y, y de hecho es curioso porque ya está interconectado, porque también necesitan saber la masa y la distancia del Sagitario a Estrella para su trabajo. Luego hay siempre muchas preguntas si hay otro agujero negro de masa un poco más pequeña, de mil masas solares cerca de Sagitario a Estrella. Yo estoy un poco escéptico, pero puede haber. Que luego yo pienso que es interesantísimo, es que toda la teoría es que en esto trabaja un, un amigo mío, Pau Amaro, me gustaría saludarle, trabaja mucho en ondas gravitacionales y en el en problema de objetos compactos cerca de agujeros negros masivos. Y nuestra investigación nos demuestra, y yo estoy muy metido en esto también, que tenemos una acumulación de estrellas exponencial. La densidad de estrellas sube cada vez hacia el agujero negro masivo y, y eso también significa que Sabemos casi con seguridad que hay cientos de agujeros negros pequeños estelares que están muy cerca de, de Sagitario a Estella, de este agujero negro supermasivo. Eso dice que, que una vez que se van a pedir medir uh, ondas gravitacionales desde el espacio, vamos a hacer medidas, no de centro de nuestra galaxia, pero de otras galaxias, flipantemente precisas de la relatividad general. Y esto de verdad nos va a dar a lo mejor la ventana en la gran unificación. Y, el centro de esta galaxia, otra vez, nos dice que vale la pena hacer estas inversiones en instrumentos en el espacio. Pues yo veo aquí una pregunta eh, que era, perdón, que ya he visto sobre Isidoro, sobre el sistema de referencia que se usa para medir la velocidad de la precisión de la órbita de S2. Y esta me encanta, esta pregunta. Es muy complicado. Es. Lo, nuestros instrumentos son hiperprecisos pero el, el a lo mejor el problema más grande que tenemos es la lo que se llama en inglés la accuracy la, la no tanto la, la precisión estadística pero la sistemática eh, yo puedo medir no me sirve nada si, si uh, si puedo medir posiciones a un milímetro de, de exactitud eh, si, mis, si, si todo lo que tengo se mueve con kilómetros por segundo. Y todo lo que vemos en el centro galáctico se mueve y cómo podemos hacer medidas de, de microsegundos de arco. Estamos, estamos hablando de cosas como medir si, si observamos un partido de fútbol en la luna y el árbitro está en la tierra y tiene que decidir si el balón está dentro de la línea del gol o fuera. De esta precisión estamos hablando. Y, y si, si nuestras gafas no funcionan bien y, y si, si algo se mueve demasiado, si la hierba en el estadio, en, el, en la luna se hierve, mueve demasiado, tenemos un problema. Y esto es simplemente, es un, son, es un paso, es como un edificio que una base está metida en otra. Primero tenemos la radiointerferometría que nos dice dónde está estrella dónde están las los masas los másteres en infrarrojo. Luego hay que medir el movimiento de esto, en radio, en infrarrojo. Luego, hay que, luego la, la, todo, como todas las estrellas se mueven, se puede hacer una iteración. Primero, podemos suponer que en promedio nada se mueve. Que si medimos cómo se mueven las moscas cerca de una luz, en, en una noche de verano, los mosquitos cerca de una luz, si queremos medir cómo se mueve un mosquito, podemos pensar que los otros en promedio no se miden. Luego, cuando hemos medido esto, podemos iterar. Sabemos ya un poco cómo se mueve todo, entonces sabemos un poco. Usamos este movimiento para mejorar las medidas. Y enseguida, es una iteración es un juego que puede volver loco varios estudiantes de doctorado durante sus tesis, durante muchos años, y se itera y se itera para llegar a esto. Por ejemplo, el interferómetro es ultra preciso, pero tiene un campo de, de, de visión de uno o dos segundos de arco. Y la imagen, del interferómetro, es tan grande como la imagen de una estrella en un telescopio de 8 metros. Entonces, ahí hay que, hay que atar muchas cuerdas para llegar a la escala más baja y, y hay que hacer muchas extrapolaciones y, y el, el, el diablo está en los detalles. Espero que he explicado un poco este problema. Muy bien. Había, uh, mira, tienes ahí lo pidiendo. Creo que la siguiente pregunta es de Eva Moyola dice, ¿cuál es el siguiente reto de medición, dado que 14 años son muchos para que vuelva a pasar ese 2 A ver. Ah, el siguiente reto de medición, pues en parte es que eh, 16 años de órbita en 8 años, ese eh, 2 está en el punto más alejado de su órbita y esto es más o menos el punto cuando da la vuelta en el punto más alejado, esto es donde estamos más sensitivos a medir la precesión relativista de la órbita. Entonces esto va a ser interesante. Luego también los, los colegas uh, que usan el interferómetro, los colegas alemanes, se esfuerzan mucho en detectar cómo pasa una estrella mucho más débil, como S2 cerca del agujero negro masivo. Uh, luego con mejor... Uh, es que al final el juego va a ser tener más estrellas a diferentes orientaciones porque también creemos que tenemos... Un problema que si tenemos cientos de agujeros negros estelares cerca del agujero negro supermasivo, eso puede ser que esto nos turba las órbitas de las estrellas que vemos y puede ser un gran problema para medir la, rel la relatividad general. Y por eso necesitamos más órbitas. Y yo creo que el siguiente gran gran paso va a ser en unos, Ojalá unos cinco años cuando tengamos el, el telescopio extremadamente más grande, el ELT, en Chile, que está construyendo muchos países europeos, un telescopio con casi 40 metros de diámetro de espejo que va a observar el centro galáctico a partir del año 2025 con 2026, con mucha suerte. No sé si ves, hay una de... Eh, Guille García, que dice, ¿aproximadamente cuántas gravedades terrestres puede llegar a tener un agujero negro supermasivo? No tengo ni idea. Es que en principio, es que es como la curva, es que eso es, esto da igual si es supermasivo, eso depende de la distancia. Eh, si es, da igual si es un agujero negro supermasivo o estelar es que al final, dentro del... Dentro del agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo siempre es infinito y la curvatura en el horizonte de sucesos es lo mismo y, y ahí es, es, es la misma gravedad que, que, que sentimos. Lo único que es más grande el agujero negro supermasivo, pero, pero la gravedad terrestre no es una medida que, que podemos usar porque siempre depende de la distancia. En el horizonte de sucesos no, no tenemos mucha, mucha diferencia. Ahí no puede escapar la luz, sea si, es un sea si es un agujero negro estelar o uno supermasivo. Lo único, si es un agujero negro supermasivo, yo puedo entrar. Si es un agujero negro estelar, me vuelvo en un espagueti mucho antes por la fuerza de marea. Eh, otra pregunta de César es, ¿cuál es el tamaño de la Vía Láctea? Aproximadamente unos 100.000 años luz en diámetro, pero esto es más o menos la parte visible donde hay muchas estrellas. Luego, luego hay, hay gas y menos estrellas, y, y, y el, lo que se llama el halo de materia oscura que puede llegar a lo mejor al doble. Muy bien, y de Lazarus para la razón, no sé si lo ves tú ahí, quizás de Lazarus para todo, lo ves en el chat tú, Reiner. Está a las 7:55. La 7:55. Sí, ¿Y es sí, sí, la puedo ver. La razón por qué las. Sí, si quieres leo yo la, la pregunta. La, razón, sí, por la razón, por razón por qué las estrellas tienden a desplazarse en mayor medida cerca de la zona 00 en uno de los gráficos que has puesto es porque en esa zona es Sagitario A. Sí, efectivamente, Sagittario, no a Sagitario A, Sagitario A estrella. Sagitario A es una fuente de radio mucho más. En el la estrella, efectivamente, es como en el Sistema Solar, cuanto más cerca al Sol, más rápido se mueven los planetas, y lo mismo es, es ahí, es exactamente, es, es una masa puntual, como el Sol, y, y es la ley de Kepler. Es, es simplemente así, cuanto más cerca, más rápido se mueve. Manolo López Puertas pregunta, ¿no se puede usar el mismo agujero negro como referencia? No, porque no se ve... Eh, en el infraojo se ve, a veces, esto no lo he mencionado, a veces se ve las llamadas fulguraciones, se ve que varía en la luz mucho, pero es más, está embebido en, en, en un cúmulo de estrellas y, y no se puede usar como referencia porque es, es no, no, da, no, no, no se puede medir con precisión su posición. Los colegas que usan el interferómetro sí lo pueden usar a veces. Pero no es, no es trivial, suena trivial, pero es muy difícil usar el agujero negro como referencia. Bueno, aquí hay otra pregunta a las 7:57. Si quieres, la puedes leer tú, Reiner, de Halo. Si el universo tiene casi 14 mil millones de años de edad y el universo observa es 93 mil millones de años luz. ¿Cómo es posible que observemos los objetos de este límite sin, en teoría la luz no ha llegado a tiempo? Bueno, es que no podemos mirar más allá de lo que nos ha eh, llegado. Es que no entiendo exactamente la pregunta. A lo mejor hay que preguntar a un cosmólogo, pero en principio eh, si se expande a la velocidad de la luz eh, no nos puede llegar eh, eh, luz de más allá de mil de millones de años luz. Por supuesto, podemos tomar el diámetro, estamos ya en el doble, estamos a casi 30 millones de años de luz. No sé exactamente, no puedo decir mucho más. Es que a lo mejor hay alguna extrapolación que se hace, pero en principio no, no podemos ver. Bueno, sí, a lo mejor se usa el... el, el... Bueno, la verdad es que no, no me atrevo a dar respuesta a esta pregunta. No, no sé exactamente si la entiendo bien. Y no sé, yo, yo instintivamente diría que no podemos ver nada de mil millones de años luz, pero a lo mejor hay alguna razón porque se piensa, no sé si algún cosmólogo está en la charla y quiere dar una respuesta a esta pregunta. Bueno, hay otra pregunta que también es a las 7 y 58 que dice, ¿sería posible medir algún efecto de lente gravitacional generado por el agujero negro? ¿Perdón? Eh, es de las 758, dice, si sería posible medir algún efecto de lente gravitatoria generada por el agujero negro. De momento todavía no, esto se ha especulado mucho en estos 90, en principio sí, el gran problema es que si es el agujero negro supermasivo masivo, si queremos usarlo como lente gravitatoria, entonces el objeto, para ver, por ejemplo, un, un anillo de Einstein, el objeto para que el, el agujero negro sirva de lente, debería estar al otro lado de la galaxia. Y esto hay otra vez tanta extinción y debería ser una cosa tan brillante que no existe, creo. Es que simplemente no, no, no se va a observar fácilmente. A lo mejor con telescopio de 40 metros se pueden ver unas cosas un poco más sutiles. Luego, mi amigo Pau que es el, el uh, investigador que os dije, que, que trabaja mucho con ondas gravitacionales y, y me instiga mucho en mi investigación, dice que soy un mentirosillo porque digo que no, no puede nada explicar Sagittaria Estella, dice una Estella de bosones sí, bueno, hasta cierto sentido creo que he escuchado a la gente decir que una Estella de bosones ya se puede excluir también con las nuevas medidas, el problema es cómo explica la Estella de bosones las fulguraciones Cómo nos explica que es invisible la estrella de bosones si acreta materia, entonces la estrella de bosones hubiera acretado materia no bosónica también y crearía una estrella, un agujero negro que colapsaría. Yo discrepo un poco, es que no. Además esta estrella de bosones es más hipotético que hipotético, es que, que los agujeros negros sabemos que existen con, con alta probabilidad, altísima probabilidad, incluso antes ya de las ondas gravitacionales, Pau. Así que yo, yo no, no no me quiero pintar aquí. de eh, Siempre exageramos un poco, pero cualquier cosa que hacemos siempre estamos usando suposiciones. También los que trabajan con ondas cábitas todavía. Wow. Otra pregunta. ¿Creéis los astrofísicos que sería mejor invertir en telescopios espaciales que en terrestres? Incluso funciona el telescopio en la cara oculta de la luna, pues a mí me encanta invertir en todo, sobre todo en radiotelescopio o toda la luna. El problema es que cualquier cosa en el espacio es ultra caro. Y por ejemplo, para mí, para el Centro Galáctico, en principio me sirve más un telescopio en la Tierra porque puede ser más grande que uno en el espacio. Y si miramos... Bueno, yo, yo soy todo un fan de ir al espacio, yo creo que tampoco es tan caro si pensamos en las cosas en que gastamos dinero aquí, como en el fútbol. Y podíamos construir muchas cosas, pero es que como dice mi amigo Pau también, coge los dos clubes de Barça y Madrid y puedes ya con este dinero puedes construir un telescopio gravitatorio en el espacio. Eh, podíamos eh, construir otro telescopio espacial, podíamos construir fácilmente un telescopio de 40 metros en la Tierra. Pero bueno, así pasan las cosas. Eh, sí, pero el espacio es extremadamente caro, el James Webb Space Telescope ha llegado creo con 20 años de retraso y, y en vez de mil millones de dólares cuesta como 10 mil millones de dólares y todavía no está en el espacio. Es un problema ir al espacio y cualquier cosa que se pueda hacer en la Tierra, es eh, más fácil hacerlo desde la Tierra, mucho más barato y además se puede acceder, se puede cambiar los instrumentos. sí. ¿Qué es serio? ¿En qué sentido pueden las observaciones de los agujeros negros alrededor del agujero negro central ayudar en la unificación de general relativista y quantum mechanics? Pues esto es una observación que no, se va, no vamos a hacer gente como yo en el centro de Vía Láctea, pero sabiendo que hay estos objetos, sabiendo que hay esta cúspide estelar, esta concentración de estrellas y de agujeros negros compactos alrededor del agujero negro supermasivo. Lo que pasa es que, entonces, si esto existe en nuestra Vía Láctea, también sabemos que hay agujeros negros supermasivos en otros sistemas. De hecho, en cientos de millones de sistemas. Y hay agujeros negros estelares alrededor de cientos de millones de otros sistemas. Y si se lanza el telescopio de ondas gravitacionales LISA, en, pues, con mucha suerte, 10 años, vamos a poder observar como en otras galaxias se cae un agujero negro estelar dentro del agujero negro supermasivo y esto ocurre sobre, un, sobre años. Y cada vez que se acerca, nos da un, una radiación de ondas electromagnéticas y es una prueba del espacio-tiempo tan exquisita que, que creo que ni nos atrevemos. Bueno, ya, ya, ya se atreve la gente a soñar de esto. Y se va a poder probar el espacio-tiempo hasta el horizonte de sucesos, hasta el ring down también cuando hay agujeros negros supermasivos que en el cosmos muy lejanos se funden, se puede ver incluso qué pasa cuando ya se han unido pero no están completamente esférica el horizonte de sucesos. Y esto va a ser unos medidos de verdad donde estamos en el límite de, de, de lo cuántico y, y de lo relativista, espero. A ver dónde vamos. Um, bueno, Pau me da más lata, pero también coincide que es un agujero negro. Es una pena que no invertíamos en lo que verdaderamente importa. Pues eso es cierto, pero bueno, esto es así. Es que todos tenemos opiniones sí. distintas de lo que importa. Um, Hay otra pregunta eh, que lo que dice por qué. Eh, porque eso, ahora, ¿Hay alguna razón por la que se ha elegido sacar una fotografía? Ah, muy buena pregunta. En en galaxia? Bueno. Pues, ¿por qué se ha sacado...? Bueno, primero, sacar una imagen de, de un agujero negro. Bueno, la llaman imagen de agujero negro. Siempre hay que ser claro, no es una imagen de agujero negro, es una imagen de lo que hay alrededor del horizonte de sucesos. Pues primero, hay solo dos... De momento, solo dos agujeros negros en todo el universo donde se puede sacar la imagen, porque lo que importa es el tamaño angular en el cielo. Esto es Sagittaria Estrella, porque es tan cercano, y lo otro es M87. M87 es el agujero negro central de la galaxia M87, y está mil veces más lejos que Sagittaria Estrella. pero por azar también es mil veces más masivo, más grande que Sagitario a Estrella y por eso tiene el mismo tamaño en el cielo que Sagitario a Estrella. Lo otro es, como es mil veces más grande, las cosas se mueven relativamente mil veces más lenta alrededor de este agujero negro, que las escalas temporales son mil veces más altas y entonces la cosa no varía. Y el gran problema en sacar una foto de Sagitario a Estrella, que con la técnica de radiointerferometría intercontinental, en el milímetro, tenemos un problema con la atmósfera terrestre y es muy difícil y, y necesitamos observar durante mucho tiempo para sacar imágenes. Si tengo solo siete telescopios, también para poder sintetizar, no observo una imagen, observo puntos de una imagen. Y si la cosa varía rápidamente como Sagitario-Estrella a, a escalas de minutos, de hecho, no, no puedo sacar imágenes con estos telescopios. Tengo que sacar una película y, y meter muchas suposiciones e ideas dentro. Es mucho más complicado. Es por esta razón que no se ha sacado la, la imagen de Estella. Ahí dice Eduardo Ross, está ya activo también. A ver. es ¿Por qué solo la fuerza gravitatoria en virtud de la teoría general de la realidad se considera que es una curvatura del espacio-tiempo y no se considera la misma velocidad teórica para las otras tres grandes fuerzas? Bueno, yo no soy teórico, pero las otras grandes fuerzas no se... Bueno, es que so... si es el espacio-tiempo que se curva, no... si una de las fuerzas describe la curvatura del, del espacio, las otras no se pueden... Uh... No se pueden explicar con la misma causa. Esto se explican por, por teorías de campo cuánticos, por partículas que se intercambian. Eh, a lo mejor se pueden describir de completamente otra manera, pero no se es que tienen un rango muy distinto. La geometría del la geometría, espacio, hablamos de lo más grande en el cosmos. Eh, cuando hablamos como de fuerza de electromagnetismo o, o peor aún la fuerza nuclear fuerte, hablamos de distancias átomos. Y es muy difícil describir estos procesos con los mismos métodos geométricos que, que la gravitación a escalas de años luz. Bueno, si, si, me, si, si puedo participar un poco en esta discusión, yo creo que el electromagnetismo y la gravedad sí tienen bastantes puntos en común y de hecho, la teoría de la relatividad restringida está basado precisamente en una Uh, digamos, incoherencia que existía entre el sistema de ecuaciones de Maxwell si la velocidad de la luz no fuera constante ¿no? en todos los sistemas, era un poco algo que venía de por ahí o sea, hay una cierta conexión porque son parecidas Ahora, la fuerza nuclear fuerte evidentemente ya entra más bien en el campo de la cuántica y es el gran problema que tenemos en la unificación es, eh, funciona como tú bien decías a unos niveles de escala muy diferentes y no, por lo tanto, no puede, o no sabemos lo que está pasando a ese nivel de escala espacial temporal. Mm. Había otra aquí. Bueno, César dice: ¿A qué velocidad cae un martillo en el espacio? <risa> pues, ¿relativo a qué? Si estoy en la estación espacial y tengo un martillo en mi mano, cae. El cae todo el rato, pero da la vuelta al, al, a la Tierra, al mismo tiempo que se cae, cambia la posición. Está acelerado por la Tierra y dentro de mi estación espacial parece estar uh, quieto. Si lo suelto sin rotación en la Tierra y lo deja caer al, al, al suelo sin, sin atmósfera, cae a 11 kilómetros por segundo, eso depende mucho. Eso, eso no, es, no hay ninguna respuesta general a, a esta pregunta. Bueno, hay un comentario también eh, de Eduardo Ross que dice que sobre Sagitario A estrella y M87 estamos trabajando también los compañeros del IAA en la imagen del entorno del agujero negro en el centro galáctico como hicimos con M87 y cuando consigamos corregir los problemas que da la variabilidad en brillo de la fuente igual podemos mostrar algo. En resumen, en el Event Horizon Telescope estamos trabajando en ello, pero hay que tener paciencia. En Granada están en ello, con el Centro Galáctico, José Luis Gómez, Shogar Verdi, Antonio Fuentes, paciencia como digo. Pau Amaro te habla sobre el fulbo y dice que quiere sulfurar el ambiente con una noticia que pone ahí, la dejamos para que la vea quien quiera. Edu tiene un comentario muy bueno, perdón, tiene toda la razón. Lo de la pregunta antes, y, y donde, donde yo he hecho un poco el, el tonto que no la he podido responder, lo de por qué el, el universo tiene 93 mil millones de años y si solo podemos observar la luz desde 14 mil millones de años. Pues desde 14 mil millones de años, eso es lo que estaba más o menos, podíamos decir, lo que se mueve con velocidad de la luz estaba cerca, pero durante estos 14 mil millones de años el universo ha, sigo, ha seguido expandiendo otros 14 mil millones de años. Y entonces vamos a multiplicarlo ya por el, el observable, está 46 mil millones de años de luz del universo. Bueno. Muy bien, pues eh, yo creo que cortamos aquí. Damos las gracias principalmente a Reiner por la excelente charla que nos ha dado. Se ha visto que... ...ha generado muchas preguntas y te lo agradecemos... ...sabemos que como ya te decía que, que, que hoy estabas cansado... ...que habías tenido muchas cosas que hacer también hoy en, en organización... ...te lo agradezco de verdad Reiner y creo que todos te lo agradecemos... ...los que hemos participado en la charla... ...y bueno, no ha sido una mala experiencia... ...yo me temía que esto del Zoom fuera un poco más latoso... ...sobre todo para una charla en las que estábamos acostumbrados... ...a interactuar digamos de una manera más rápida... Y más directa, pero bueno, hemos podido hacerlo a través de estas nuevas tecnologías y espero veros para octubre, que aunque todavía no está definido, pero igual nos movemos al campo de la biología en, el próximo, en la próxima charla. Así que hasta, hasta el último jueves de, de noviembre, pues un abrazo para todos.